Así que la, la sumamos a, a la analista política Marta Reales de la consultora Reales de la Torre. Eh, Marta José Calero e Iván Damianovich, te saludan, ¿cómo estás? Hola José, Iván, ¿cómo están? Y bueno, un saludo para la audiencia también. <ríe> bueno, eh, estábamos leyendo el último reporte que ustedes hicieron. Eh, donde, bueno, aparece indudablemente la confirmación de que eh, Javier Milei ha logrado interpelar de alguna manera al electorado con un nivel de eh, imagen positiva que está entre los, entre los mejores, ¿no? Sí, de hecho en el último estudio que nosotros hicimos, que eh, es el dirigente con mejor imagen, es el único que tiene diferencial positivo y, y la verdad es que se viene a ver, eh, es, era un personaje que en algún momento se pensaba que era, era solo un catalizador del hartazgo, una manifestación de bronca, pero lo que ha sucedido es que en el último tiempo, sobre todo en estos últimos cuatro meses, les diría, eh, su figura no solo se ha consolidado en el electorado, sino que ha ido creciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces hoy estamos ante un escenario electoral de acuerdo por lo menos al último relevamiento que hicimos, que tiene un poco más de 15 días, es un escenario de triple empate, ¿no? esa digamos esa, esa polarización que supo digamos eh, dominar el, la motivación del voto tanto en las elecciones en 2015 como en el 2019 entre peronismo y antiperonismo hoy eh, parece que no se va a replicar en el escenario electoral del 2023 y surge ¿no? esta nueva figura algo, como digamos, un cisne negro, sobre todo para no solamente para el Frente de Todos también, sino eh, sino para Juntos por el Cambio, ¿no? que parecía tener el camino allanado, producto de, de la debilidad eh, en términos de popularidad del Frente de Todos y bueno, aparece este personaje que viene a disputarles eh, el resultado el resultado de la elección. Marta, eh, buenas noches, Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal Iván, cómo estás? Bien, cuando, cuando uno observa el crecimiento de, de Javier Miley, por lo menos uno también puede especular con la idea de que así como alguien irrumpe un poco eh, de manera, si se quiere, poco tradicional, no porque en definitiva eh, lo que estamos observando es casi un espasmo de la sociedad frente a un montón de cosas que evidentemente, bueno, eh, dejan entrever eh, la, la frustración de una sociedad con la política, un discurso con una calidad de mensajes que eh, logra interpretar un candidato, pero eh, puede uno también inferir que esta eh, emoción de las encuestas, eh, así como le otorgan hoy un lugar preponderante al propio Milley, podrían también eh, disiparse, ¿no? Digo, eh, así como sube, ¿podría bajar? ¿O estamos ante un fenómeno que llegó para quedarse, por lo menos en esta contienda electoral? Digo, ¿podemos esperar que eh, o, o la calidad del voto que va, que, que fluye, que vuela hacia mi ley, es un voto eh, duro ya, podemos calificarlo de esa manera, o todavía está en este esta volatilidad con la que lo vimos subir las encuestas? Bueno, a ver, creo que esa es la pregunta del millón. Me, me parece que no, na, nadie tiene la respuesta. Si vos uh -huh. me preguntás esto hace cuatro o cinco meses atrás, te hubiese dicho, probablemente se va, es un fenómeno que se va a desinflar porque justamente expresa bronca, pero después la sociedad se va a ir poniendo más conservadora, como ha venido haciendo, como ha sido en general eh, históricamente. Eh, y eso va, tiende, digamos, a, a, a su, digamos, su vigor a disminuirse. La verdad es que lejos de ver que, que eso está sucediendo, uh -huh. lo que vemos es que se está consolidando. Y, y no solamente a, a, a impresiona ver, eh, digamos, su performance, por ejemplo, en, en pueblos chicos del interior, muchos de ellos, que, que me, me, me ha tocado medirlos, incluso con, con metodología presencial y demás, eh, muchos eh, identificados con, con bastiones históricos del peronismo Eligiendo hoy a, a Miley o liderando las encuestas en esas localidades Entonces, a ver, eh, ¿se, eh, ¿se puede caer? Sí, perfectamente se puede caer eh, ¿Puede ganar? También puede ganar no. Hoy eh, la verdad es que los datos lo muestran cada vez más competitivo Pero desde mi punto de vista, y eso es una apreciación personal yo creo que, que, que pueda digamos, eh, pasar de ser ese catalizador del hartazgo al conquistador del voto útil, que es lo que se requiere uh -huh. digamos, para ganar una elección. Bueno, se tiene, tienen que plasmarse eh, algunos factores. Desde uh -huh. mi punto de vista, él va a necesitar en algún momento fortalecerse políticamente y, y presentar equipos que generen eh, credibilidad, porque hasta ahora es percibido como una empresa unipersonal. ¿No? y evidentemente le está dando resultado porque acaba incluso de sacar un comunicado diciendo que no va a participar en ninguna de las elecciones eh, provinciales que se desdoblen, ¿no? porque claramente eso eso solo lo debilita, vimos los resultados de, de, de sus candidatos tanto en Neuquén como en Río Negro, que, que fue una performance digamos bastante pobre, con lo cual, bueno, él es consciente evidentemente de que es eh, que su valor está no en, en su figura y trata de llegar lo más, eh, digamos, lo más, si se quiere, entero posible a, a las elecciones sí. paso bueno. de agosto sin eh, cargar en la mochila con derrotas provinciales. Eso por un lado. Independientemente de eso, creo que la sociedad en algún momento le va a reclamar eh, justamente que muestre... Eh, algún algún equipo, algún programa, más allá de lo que dice dolarización, sí, dolarización, no, y todo ese debate que se ha, se ha puesto eh, en, digamos sobre la mesa, en, en, no solamente ya eh, a partir de lo que dicen los economistas o los especialistas, sino que es un debate que se genera en, en las mesas familiares hoy, ¿no? Eso es un fenómeno muy particular y, y la verdad que hay que reconocerle una capacidad... Eh, espectacular, ¿no?, para instalar eh, temas en, en la agenda pública como lo ha hecho hasta ahora. Después el otro ahora, factor que ha... sí, no, sí. No, me quedaría un segundo con, con esta última reflexión, ¿no?, porque eh, ¿qué, ¿qué tanto le interesa a la opinión pública, a la sociedad, conocer verdaderamente un plan de gobierno, conocer un equipo de gobierno, conocer... Una, un sendero, un camino, una hoja de ruta, eh, ¿qué tanto vota por eso? Porque me parece que puede llegar a ser incluso una, alguna, bueno, alguna percepción que uno pueda tener eventualmente de parte de la sociedad más involucrada con la política, con la, con la agenda diaria, pero en definitiva, ¿qué tanta gente vota por esto? ¿no? porque yo siempre creo que se le exigen a los políticos propuestas, programas de trabajo, programas, de planes de gobierno. Pero después que nadie, nadie escucha, nadie consume eso, nadie se involucra verdaderamente, o nadie, o muy pocos, digo, ¿no? Y, y termina siendo como, bueno, un globo ensayo, ¿no? En realidad con muy poca sustancia. ¿Qué tanto puede ser? Sí, puede ser que en un punto tengas razón, pero es verdad que, eh, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta esta parte, digamos, es la verdad que eh, votaría o la, o la sociedad eh, se inclinaría mayoritariamente por un personaje que rompe por afuera de la política solo, ¿no? Porque pensemos que, bueno, han habido sorpresas. Bueno, un Macri que, que termina, digamos, saltando de, del empresariado a, a la política deportiva y después de, de, de boca a ser jefe de gobierno y formando primero lo que fue un, un partido político vecinal, si se quiere, que, que fue el PRO, pero después necesitó. Eh, aliarse con el radicalismo que tenía estructura en todo el país eh, para ganar una elección porque solo no lo podía hacer. O sea, eh, digo, estamos ante un fenómeno muy diferente. Entonces, hasta ahora, digamos los, eh, los los candidatos que lograron ganar una elección, inclusive Mauricio Macri, por eso lo pongo como ejemplo, si se quiere paradigmático de un emergente de la política que ya cuando fue candidato a presidente ya no lo era tal porque no tenía gestiones en la, como jefe de gobierno, eso es la parte que, eh, que hay que ver en un, en un punto, una sociedad que siempre estaba acostumbrada a votar eh, dirigentes, eh, más allá de que no mire el programa, como vos decís, y estoy totalmente de acuerdo que nadie mire una plataforma de gobierno y que realmente se votan más las personas que los programas, eso no hay ninguna duda, pero la, la duda que surge es si realmente la ciudadanía, va al final del, del día o cuando o cuando termine este proceso, el día que tenga que emitir la boleta de Javier Milei, si no va a mirar con quién va a gobernar, ¿no? Bien. Eso es justamente por todo lo que acabo de comentar. Sería la primera vez y sería una eh, toda una novedad, digamos, si se quiere, eh, incluso mucho más disruptiva de lo que fue el que se vayan todos en el 2001. ¿no? Eh, Marta, la ciudadanía yo estaba, se y, masa. Sí. estaba viendo en detalle el informe que, que ustedes elaboraron, donde bueno, Javier Miley, único candidato de la libertad o precandidato de la libertad de avanza, está casi con el 27%, y miraba los cinco precandidatos que ustedes ponen de Juntos por el Cambio donde uh -huh. bueno, sobresale Patricia Bullrich con casi el 16%, eh, y el discurso, las ideas, el enfoque político de Patricia Bullrich parece estar más cercano a ley que al resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio, lo cual parece estar indicando también que hay como una inclinación de la sociedad hacia posiciones eh, más duras, eh, vinculadas con el orden, con, bueno, con la represión de la, de la delincuencia, eh, eh, lo que podemos llamar una, una, una derecha más conservadora, ¿no? Sí, así es. Definitivamente hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha y eso se, tiene una, una sola razón que lo explica, es eh, digamos, el fracaso del modelo asistencialista, intervencionista que de alguna manera encarnó el, el kirchnerismo en estos últimos años y que sobre todo empezó a tener, digamos, eh, empezó a ser mirado y rechazado por los jóvenes, Pense, pensemos que, que fenómenos como el de Miley, o bueno, si le quiere de alguna manera Patricia Bullrich que hay que ver no si, si se impone en la en la interna de Juntos por el Cambio yo de, dejo un margen de, de duda ahí, porque si bien hoy en, en este estudio la tenemos liderando, la verdad es que creo que la competencia con Rodríguez Larreta va a ser muy reñida y creo que ahí puede ganar cualquiera de los dos, más allá de lo que indique una encuesta circunstancial en ese sentido. Pero lo cierto es que eh, esto es así básicamente porque hay un modelo que fracasa y cuando ese modelo fracasa la sociedad eh, mira a, al, al digamos a, a, al lado opuesto o al antagónico porque supone que ese antagónico puede darle las respuestas que no le dio el otro modelo ¿no? sí. entonces eh, es como un péndulo eh, que vamos yendo de un lugar a otro y bueno y los primeros que compraron este este discurso anti modelo asistencialista o intervencionista, como les guste llamarlo, fueron los jóvenes ¿no? que fueron los primeros en, en adoptar eh, a mi ley en, en los primeros seguidores de, de, de este dirigente. Y, y jóvenes este no solo de clase media alta o alta, también los jóvenes de clase Absolutamente, absolutamente. Uh -huh. nosotros tuvimos la oportunidad de hacer en, el, en octubre del 2021, creo que se fue el primer estudio sobre sobre centennials argentinos, ¿no? De sobre qué tienen en la cabeza los centennials argentinos, bueno, y ahí ya en ese momento el liderazgo de, de Mila y parece target, ¿no? Para los chicos de 16 a 25 años era indiscutido eh, y también era era muy notorio el rechazo, ¿no? que, que mostraban los chicos en ese estudio, que fue un estudio bastante profundo que hicimos respecto de este modelo que, que bueno que, que encarna el kirchnerismo y que hoy genera ¿no? ese nivel de denostación, si se quiere, ¿no? o por lo menos de alejarse y de buscar algo diferente para buscar justamente un resultado distinto. Bueno, repasando, el, el estudio de Reales de la Torre eh, da prácticamente un, un triple empate, eh, proyectando el, el voto presidente, la libertad avanza, solo con Javier Milei, 26.7%, Juntos por el cambio con cinco precandidatos, eh, Bullrich, eh, Rodríguez Larreta, Manes, Morales, Carrió, les da 31.5. Frente de todos, con Guado de Pedro Alberto Fernández, bueno, ya, ya se bajó en este caso, sí, Sergio Massa, se 27.6. Eh, bueno, un, un triple empate, falta mucho para la elección, pero son datos a tener en cuenta. Marta, gracias. Por favor, a ustedes y que tengan una buena noche. Bien, ahí estaba en asteriscos la, la analista política Marta Reales de la consultora Reales de la Torre. Indudablemente.